hola hola hola hola hola queridos amigos amigas amigues muy buenos días buenas tardes buenas noches depende a qué hora estés escuchando este video. bueno luna en casa 7 llegamos en los signos de aire pasamos la mitad del zodíaco los signos de aire cuáles son géminis libra y acuario ya sabemos que la luna su domicilio está en un signo de agua entonces la consideramos afín a los signos de tierra y de agua, menos afín en los signos de eh, aire y de fuego, en ese orden justamente. Bueno, vamos entonces a la clase de hoy. Hoy vamos a ver, en primer lugar, esta luna, no, antes te quiero decir, como te digo siempre, por favor. Dale like al video, déjame un comentario, suscríbete al canal, dale click a la campanita, activa el algoritmo. ¿Por qué no me haces ese favor? Yo vivo de esto. No, pero aparte de que eh, vivo de esto, me encanta hacerlo. Eh, así que si te gusta el contenido que encontrás en este canal, que es contenido exclusivamente de astrología, te invito a que hagas todo eso para que me des una mano y lleguemos a más personas y que compartas el video con personas que vos creas que le pueda llegar a interesar esto bueno luna esto que es la astrología nada menos que la astrología luna en casa 7 influenciables sofocantes desequilibrados casa 7 en géminis Comunicativos, intelectuales, divertidos, luna en Géminis, divertido, sensible, imaginativo, inestable, taciturno e irritable. Esas son todas las palabras claves para combinar. ¿sí? Nosotros lo que hacemos en cada una de estas clases es darte tres palabras claves para la luna en una casa, para la casa esa en un signo y para la luna en ese mismo signo, ¿sí? Y con esas palabras claves agarramos una de cada una y eh, formamos una frase clave. Entonces, si vos estás estudiando una carta natal idéntica a esta que ves acá, no, idéntica, pero similar a esta, donde la luna está en Géminis, la luna está en Casa 7, y la cúspide de la Casa 7 está en Géminis, entonces, es muy probable que estés ante una persona eh, que así como está divertido y comunicativo, pasa a estar de un momento para el otro taciturno, irritable, por lo que puede parecer desequilibrado. Bien, ahora vamos a, si esa luna como te mostré antes en el gráfico, eh, estuviera en casa 7, influenciable, sofocante y desequilibrado, habíamos dicho que eran las tres palabras claves para esta eh, ubicación de la luna en las casas. ¿sí? Eh, esta luna eh, estuviera, la casa 7 en Libra, en vez de estar en Géminis, armónicos, equilibrados y románticos, y esa luna estuviera en Libra, receptiva, seductora, cortés, dependiente, caprichosa, delicada, entonces podríamos estar hablando de una persona romántica y dependiente, que puede ser fácilmente influenciable por su pareja. Por ejemplo, ven que Tomamos como palabra clave romántica de que de la casa 7 en Libra. ¿sí? Dependiente de la luna en Libra, que era una de las seis palabras clave, las tres positivas y las tres negativas. En este caso una negativa. ¿sí? Eh, y tomamos influenciable de esa luna ...en la casa 7, que son lunas influenciables por los demás. Ahora bien, si la luna en casa 7, que ya sabemos que pueden ser influenciables... ...pueden ser sofocantes, pueden ser desequilibrados... ...esa casa 7 estuviera en acuario, excéntricos, independientes, desapegados... ...y esa luna estuviera en acuario que lo hace tranquilo, fuerte, afectuoso, ansioso, inseguro y terco. Podríamos estar hablando de una persona que puede mostrarse tan ansioso y excéntrico que puede terminar pareciendo desequilibrado. Ven cómo vamos formando fácilmente esas palabras claves. O sea, yo me encuentro con una configuración así, y qué le diría? Bueno, mira, a veces vos podés mostrarte algo ansioso, algo excéntrico y entonces los demás pueden parecer pueden sentir que sos que estás desequilibrado, que tenés algún desequilibrio, entonces trabajá sobre eso, sobre cómo te mostrás. ¿Se entiende? Ya vamos empezando a la interpretación porque ya nos quedan poquitas clases esta si no me equivoco es la clase 295 y habíamos dicho que en este año íbamos a hacer 320 bueno te mando un abrazo enorme pero antes te invito a que te sumes a nuestro gran portal de astrología patagoniaastral.com donde podés hacer eh, el curso básico de astrología, en videos un poco más largo que este y, y haciendo evaluaciones, totalmente gratuito. Te mando un abrazo enorme. Hasta mañana.